Buen día. Eh, un tema que yo creo que todos estamos viviendo de modo uh, mucho más intenso de lo normal es lo de la incertidumbre. Eh, tantos factores con los que armábamos nuestra estructura cotidiana semanal se, se han cambiado. Y mm, el futuro es eh, tema de mucha especulación entre científicos y personas que supuestamente tienen acceso a mucho más datos que nosotros y tampoco tenemos muy claro qué sigue. Y en un plano personal, el estar eh, vulnerables a, a algo que está circulando por la sociedad y no sabemos si nos va a llegar o no el contagio eh, a nosotros y a nuestros seres queridos eh, hace que este tema se agudice muchísimo. Y es uno de los temas que eh, se puede trabajar muy bien en, en la meditación. Y si contemplamos un poquito eh, por qué eh, nos hace, nos mueva tanto eh, el eh, estar privados eh, de certeza eh, en la vida, el ser humano y su cerebro, sobre todo, está construido para la rutina y para generar hábitos basados en rutina, porque vivimos justamente en esta interdependencia radical, completa, infinita, donde lo que nos sucede está impactado por incontables variables y si nosotros tuviéramos que estar atentos a todos los variables relevantes en cualquier momento el cerebro no tendría capacidad por eh, enorme que sea así que vamos identificando cosas que esto no tengo que atender como cuando vamos de la casa al trabajo conocemos las rutas más o menos salimos a una misma hora, el tráfico más o menos, eh, el transporte que vamos a tomar ya está establecido y nosotros podemos llegar al trabajo casi sin pensar. O manejando, ya seguramente les ha pasado que no toman la salida de la carretera o no, no doblan a la calle eh, donde querían ir, si no doblan a la calle para el trabajo o para la casa porque nuestro cerebro está estructurado de desocupar recursos tomando ciertas cosas por asentadas, por dadas, por sentadas. Y cuando tenemos eh, una cantidad de cosas que hacemos de modo regular, que son establecidos, conocidos, confiables, ciertos. Esto desocupa mucho espacio mental porque generamos hábitos y patrones según lo que tomamos por dado y según la, la rutina que generamos con base en esto. ¿No? Y esto hace que... Eh, no vemos cuántos variables son relevantes porque muchos ya eh, hemos tomado una decisión y los tratamos como como ciertos y este momento cuando nos salimos a trabajar o salimos a trabajar bajo condiciones muy diferentes cuando no sabemos realmente qué va a pasar en dos meses, todo, todo el impulso de planear se tiene que suspender porque sabemos que no tenemos suficientes datos para saber si vamos a poder tomar un viaje o hacer algo. Cuando todo, estamos en estas condiciones, el hecho de que estamos sujetos a demasiadas variables que sí están cambiando, se nos hace muy visible y puede haber momentos en esta fase donde realmente sentimos que, que no podemos, que, que, que nada es cierto y esto no es el caso hay cosas que sí son ciertas y en esta meditación vamos a Uh, explorar un poquito de ellos y a la misma vez ver, uh, ver cómo estamos viviendo este tema de la incertidumbre. Así que uh, podemos uh, sentarnos cómodamente si no estamos ya sentados cómodamente. Um, y lo más importante realmente es detener la espina dorsal recta. Eh, esto eh, nos brinda una sensación de estabilidad y es un modo en lo que ponemos el cuerpo en una postura eh, que podemos sostener si pensar y justamente lo soltamos y desocupamos este espacio mental. Y podemos empezar reconociendo que estamos viviendo una época excepcional que ninguno de nosotros previamente hemos vivido una pandemia de esta magnitud probablemente no hemos venido confinamiento y probablemente hemos tenido muchas cosas por sentadas que ahora tenemos que reconocer que no lo son el trabajo los ingresos la salud, la presencia de nuestros seres queridos en nuestra vida Hasta la vida misma se pone en cuestión si estaremos aquí en un año o no, y quizás tomamos un momento de observar cómo nos sentimos cuando. Ante, contemplamos esto, donde sentimos en el cuerpo un impacto o alteración cuando contemplamos que no sabemos quiénes estarán todavía con cuerpo de un año para acá y quizás sentimos que esta realidad de la transitoriedad ha llegado con la pandemia pero sobre todo lo que la pandemia ha generado es una conciencia de que la vida es pasajera y de ser transitoria es mucho más preciosa. la realidad de que no vemos el futuro. No podemos planear con confianza lo que haremos en el otoño o en el invierno. no es algo nuevo. ¿Cuántas veces antes de la pandemia habíamos cancelado planes? Cambiado fechas de vuelos o cancelado viajes. Los cambios siempre han sido parte de la vida. Nuestros esfuerzos de planear también. Y ya que no vemos el futuro, nunca contamos con suficiente información para planear con total certeza. y cuando vemos que las condiciones están cambiando nos hemos ido ajustando y podemos contemplar desde que llegó la contingencia o la pandemia. Muchas de nuestras circunstancias cambiaron y hemos manifestado mucha capacidad de ajustarnos. Quizás no perfectamente, pero sí nos hemos adaptado mucho. Y esta habilidad de adaptarnos a los cambios es un recurso que tenemos para vivir en un mundo de incertidumbre. y a veces cuando miramos nuestras circunstancias podemos sentir que si bien las cosas siempre han cambiado ahora el cambio es demasiado rápido demasiado intenso demasiado personal y hasta podemos sentir que no tenemos a qué afianzarnos cuando todo está cambiando pero si contemplamos al fondo la naturaleza del cambio vemos que hay ciertas cosas que sí con, son confiables son ciertas y algo en la que podemos confiar completamente Algo que sí es objeto de completa certidumbre es que las circunstancias, las situaciones son resultados de causas. Y esta relación entre causa y efecto, efecto es totalmente cierta. De hecho, las cosas cambian todo el tiempo precisamente porque están sujetos a causas y condiciones, porque esta ley de causa y efecto es completamente cierta. Cualquier situación que vivimos ahora es el resultado infaliblemente de las causas y condiciones que se juntaron previamente. Y en este sentido podemos ver que vivimos en un mundo de gran certidumbre. Cuando se juntan todas las causas y condiciones, surgirá el resultado que conforme a ellas. Lo que sucede en el futuro definitivamente será el resultado de las causas y las condiciones generadas antes de aquel momento. Y en cada momento, en estas cadenas de causas y efectos, si las condiciones cambian, el efecto también cambia. Incluso un fenómeno tan grande como la pandemia inició por una causa. Hubo un paciente cero, aun si no sabemos exactamente quién era, hubo alguien. que tuvo contacto con el virus a través de algún animal, se contagió y de ahí, según sus movimientos, según las condiciones en las que se encontró, Se fue, se fue propagando. Y nuestro acto de quedarnos en casa forma una parte, una condición en toda esta red de causas y condiciones está afectando el trayectorio de este momento y de la pandemia. Y lo que sea que sucede después Podemos tener completa certeza que será el efecto, el efecto exacto, el efecto perfectamente acorde con las condiciones y causas que se juntaron. Y si consideramos que nosotros vivimos en un lugar muy lejos de donde vivía ese paciente cero, puede parecer algo raro. que estamos siendo afectados por su conducta pero justamente cada condición que impacta todos los siguientes eslabones en la cadena cada condición también depende de muchas condiciones diversas y cada una de esas condiciones también depende de múltiples otras condiciones de tal modo que finalmente todo está conectado con todo y todos estamos conectados con todos y más conscientes somos de estas interconexiones más reconocemos que somos condiciones en una tremenda red de conexiones y condiciones más lo vemos más podemos influenciar y más sabiamente podemos responder a los cambios en nuestro alrededor si bien es claro que no podemos controlar todos los variables que impactan a nuestra situación, sí los podemos impactar. porque nosotros formamos parte de las circunstancias. Todo lo que hacemos es una condición en esta gran red de condiciones. Y quizás podemos contemplar los ajustes que ya hemos hecho desde que inició el confinamiento. ¿Cuántos hábitos hemos cambiado? hábitos de sueño, hábitos de alimentación, hábitos de horarios, conductas físicas, mentales, estrategias emocionales, cuántas nuevas hemos generado, cuántas viejas hemos soltado y cuántas pequeñas modificaciones hemos hecho. y esta capacidad infinita humana de adaptarnos a los cambios, es una tremenda fortaleza en este momento, una fortaleza con la que ya contamos, se ve, Y quizás tomamos un momento de reflexionar sobre los ajustes que hemos hecho o que hemos identificado que queremos hacer y preguntarnos cuáles queremos conservar o asentar. Y aun si solo identificamos un solo cambio que quisiéramos conservar esto nos indica que el cambio también representa oportunidad. Dejar de tomar cosas por sentadas nos libera y ofrece esta oportunidad de cambiar de rumbo, de reiniciar. y generar nuevos comienzos y contemplando cómo vivimos dentro de este juego entre circunstancias que forman una condición para nuestra vida y la respuesta y condiciones que nosotros generamos vemos que estamos siempre en una, en una posición de influenciar la dirección en la que vamos y reconociendo que nosotros también somos condiciones para el cambio? Quizás para concluir, tomamos unos momentos de preguntarnos ¿Cómo quisiéramos aprovechar de esta oportunidad? ¿Qué tipo de influencia queremos ser para el mundo y para nuestra propia vida.